Primero agradecerles a todos por el espacio, por, por darme el lugar para que yo pueda mostrar lo que hago y no me quiero olvidar de, de nadie, primero agradecerle a mi familia que son los que me apoyan y un saludo en especial a Félix González, que es quien está en el tizón, que fue el quien me ayudó al, en el principio de todo. ¿Esta eh, sería tu primera muestra? Sí, sí, sí, fue la primera muestra que, que hice. ¿Puedes contar en cuanto al recibimiento de la gente o la, la repetición que tuvo? Fue muy buena porque conocí mucha gente del, del círculo del arte, eh, gente que no me conocía, que no sabía lo que yo hacía. Así que la verdad que sí, muchos saludos, felicitaciones e invitaciones digamos, para, para llevar el, las muestras al, a escuelas, por ejemplo, que son, fueron algunas que tuve para este, que lo detalles, no sé si puedes eh, en qué consiste esta muestra y cuál es la metodología que tenés de trabajo. Eh, bueno, todo lo que yo hago es con lápiz, son técnicas en seco, lápiz de colores, lápiz de grafito y están en la técnica se llama hiperrealismo. Son las que yo presenté, fueron 19 obras de distintos tamaños y el dibujo académico que es el sistema de dibujo que yo uso. De eso se trata más o menos la, la muestra. También acompañando lo que es la cultura de nuestra provincia, la cultura de nuestra ciudad, en, un hermoso, en una hermosa exposición que hizo Sebastián, que hoy de alguna manera reconocimos a través de una minuta de declaración. Esta exposición estuvo en el Centro Cultural Héctor Tizón y realmente hay que destacar cuando tenemos artistas que generan ese tipo de arte a través de sus propias manos, a través, en este caso, con la pintura en lápiz. Así que ya muy contento de poder eh, entregar esta minuta y de acompañar... A, a Sebastián en lo que es su carrera artística.